La voz, la voz de lo que no, lo que no, no se, se ve. ve. Tu y tu raíz. También hay gente que plantea y trae y trabaja para solucionar, no ese tipo de temas, pero sí otro como nuestro amigo Tito, que lo tenemos, tenemos en, en, en, línea. en línea. Muy buena tarde, Tito. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo te va, Gustavo? Un abrazo grande y ¿Cómo? gracias por, por tu tiempo. Gracias, Nazario Silvio, por, por llamarme. Un gusto escucharlos. Oh, la verdad, un placer enorme con nosotros. Bueno, a la audiencia le aclaramos. Gustavo Tito, técnico del INTA y docente de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, Así que es un placer enorme poder hablar con vos sabiendo el recorrido que tenés y el trabajo que venís realizando en el sector para nosotros es un placer enorme y también para poder compartir tu trabajo y los objetivos que hoy en día eh, tenemos todo para mejorar lo que es la producción de la agricultura familiar, que si vamos a hablar del recorrido que has tenido, creo que no, nos quedamos cortos con el programa, así que lo dejamos ahí nomás. Eh, ¿Qué tal tu día, Tito? Bien, bien, acá estoy bien saboreando el sol del invierno, pero sí, si vas a hablar de mi recorrido se va a notar la edad que tengo, así que mejor mejor no, ¿viste? Me decías, Gustavo, estás volviendo de vacaciones o de visita. Sí, sí, mi mamá vive en la costa y estoy volviendo de viaje y por eso no me pude comunicar, del el programa por la ruta, pero ya estoy, ya volví al pago, ya estoy en el pago. Muy bien. Eh, ¿te tomaste unos días? Sí, sí, me tomé esta semanita visitando a mi mamá que vive en la costa eh, ella está instalada ahí y bueno, siempre hago una visita con ella Bien, bien eh, Dichoso que vos podés ir eh, nosotros no no podemos salir <risa> Sí, sí <risa> Bueno, Tito Che, sí, comentanos un poco cómo vienen trabajando en el INTA y también de Bien. lo que venís realizando también en la, en la Universidad, universidad Jaureche. Sí, mira, nosotros la verdad que hicimos una alianza, un convenio inta Jaureche ya hace unos cuantos años con la idea de potenciar las dos, las dos instituciones para trabajar con la agricultura familiar de la zona. Vos sabés que la Jaureche es una universidad muy instalada en el territorio, y entonces tiene como jurisdicción donde están sus estudiantes. Los estudiantes justamente viven en Verazategui y Florencio Varela, donde hay una importante cantidad de agricultores familiares que viven ahí en el periurbano. Entonces este, este proyecto fue... Eh, potenciar esa relación entre la universidad y la agricultura familiar desde el INTA, estamos pensando en una unidad integrada, INTA-JAURECHE, que se dedique a, nosotros a esa zona, le llamamos ambasur, eh, que, a potenciarla, entonces empezamos a trabajar todos los aspectos, digamos, de asesoramiento técnico, vinculación territorial, la formación de los pibes de la Jaureche con el enfoque para trabajar con el sector, eh, las investigaciones que se pueden hacer este, para mejorar, en fin. Entonces, ese es un proyectito bastante interesante que cuando tiene apoyo de los gobiernos locales se potencia mucho más. En el caso de Berazategui estamos armando un polo productivo, en la colonia agrícola El Pato, en fin. Ese trabajo territorial, una universidad, INTA y productores, eh, me, nos parece muy interesante, incluso para replicar en otros lugares del país. Ese proyecto tiene tiene también eh, comercialización, ¿no? Claro, ese proyecto incluye la feria en el campus de la universidad, las ferias que ustedes ya conocen que hay en la Universidad de La Plata. Bueno, nosotros hicimos una en La Jaureche, que se llama La Periurbana, que incluso en pandemia. Eh, se transformó con nodos de bolsones que continúan, y en el caso del, de Verazategui, eh, todas las ferias que ofrece el municipio, en donde se, se establecieron ya eh, este, puestos para la agricultura familiar en cada una de las ferias municipales. Después, en un futuro, estamos pensando darle valor agregado, con algunas organizaciones trabajando lo que es... En, ...bandejas para ensalada, puchero, guiso... ...porque Verazategui tiene una ley de góndolas... ...entonces ver si podemos meter la ley de góndolas... ...para la agricultura familiar en Verazategui... ...entonces eh, eh, eh, el proyecto incluye el, el, lo que nosotros llamamos... Los mer ...fomentar los mercados de cercanía... ...que directamente el agricultor familiar le pueda vender a la, al cliente... ...que es mucha cantidad de gente, no? Verazategui y Varela... ...tienen casi más de un millón de personas. ¿no? Sí, es grande el sector, sí, es muy grande... Eh, ¿Organizaciones que están trabajando ahí con, con la jaurecha? Sí. Bueno, nosotros estamos trabajando con todas las organizaciones. Estamos trabajando con Movimiento Nacional Campesino Indígena, con el Frente Agrario Evita, con la UTT, con la Unión Campesina de Varela y con la Unión Campesina de Verazategui, con Guadalquivir, con Asoma, también con algunas organizaciones locales como la Cooperativa 12 de Agosto. Eh, después estamos trabajando con algunos grupos que se están cooperativizando, como el grupo Rosita Aguarú, que son un grupo de mujeres, este, con algunos emprendimientos muy interesantes, como Agroprimavera, con los floricultores de Ecoflor también, de la colonia japonesa. Eh, en fin, eh, la idea es trabajar con todo. Incluso armamos la mesa de carne de productores de de Florencio Varela, porque viste los productores de carne son muy ninguneados por las políticas públicas, y nosotros en Varela tenemos pollo, huevo, lechón, tambo, bueno, entonces armamos también la mesa de carne, trabajamos con algunas ONG, como CEDEPO, en fin, la idea es trabajar con todos los actores del territorio, incluso y con las mesas de consenso, no entonces de esa manera le ordenas la tarea a los municipios, y nosotros podemos... este generar espacios de participación de parte de la universidad, y bueno, y todo el apoyo del INTA al respecto. Sí, totalmente, sí. Eh, bueno, ya que mencionaste, en la zona del Pato hay un conflicto grande, que ahí tengo varios amigos que me han traído sus inquietudes, y más todavía después de la movilización que realizamos nosotros acá en La Plata por el tema del agua, que sí, están sí, queriendo sí, sí. restringir el acceso a pozos para riegos sí. del casi el mismo proyecto que tenemos acá, eh, y eso es sí. lo que por ahí le comentaba yo que mucho mucha presión del municipio me decían bueno lo que sucede es lo siguiente Verazategui nunca fue planificada para, para crecer tanto y a su vez cre, eh, sostener la parte agrícola viste es una eh, y además tiene una paradoja que no, no absorbe agua del río todavía, viste lo absorbía la empresa Rigoló viste entonces llega un momento que hay dificultades, hay, hay una tensión por el uso del agua lo que ahora, al armar nosotros la mesa agraria del Pato, con todas las organizaciones, se está discutiendo un plan maestro para que eh, los productores tengan po eh, pozos aparte para ellos. ¿sí? Eso es lo que se está planteando, que haya una batería de pozos que abastezca el riego. ¿viste? Entonces esa es la discusión, se está conversando. Por lo menos hay una mesa de diálogo entre las organizaciones, el municipio, nosotros, como Jaurechi, como Comunita estamos sentados en esa mesa, y bueno, es un proceso de diálogo que se inició. Pero la, la idea de Verazategui es eh, tomar agua del río y hacer y tomar agua de las distintas napas, pero destinar una importante cantidad exclusivamente para el río. En esa charla se está, no te digo que se resuelva, pero por lo menos hay un punto de contacto y de diálogo. Sí, no hay la compañera que me llamó muy preocupada, el productor Florícola y también le explicaba el tema del agua es... Eh, bueno, la autoridad del agua es provincial, no municipal. Le decía por qué no se acercan a la provincia y preguntar cuál es el objetivo final. Eh, sí. Porque cuando interviene el municipio en cuestiones como el ejemplo, la que intentaron hacer acá en La Plata, siempre tiene otras finalidades. Porque no... Al no ser... De, al no poder intervenir concretamente, siempre tiene algo más por detrás, le digo. Porque acá en La Plata nosotros veíamos bien en un primer momento que era pura y específicamente especulación inmobiliaria lo que estaban queriendo avanzar. Eh, y creo que coincidimos todas las organizaciones y los entes reguladores de acá, en lo que trabaja con nosotros, con la agricultura familiar, que era eso. A mí me pareció muy raro ¿Sí? que teniendo. Dos, dos bombas que extrae continuamente agua para poder realizar, para comercializar, y que se le quiera prohibir a los productores que utiliza no, uh, para lo que es la producción y no para lo que es la comercialización del agua. Sí, bueno, en este momento. Concretamente en Verazategui no hay prohibición de uso, prohibición de uso del agua. Eh, te, te quiero aclarar eso. Sí sería bueno que se acerque ella a la Mesa Agraria del Pato eh, como organización, porque la Mesa Agraria, por ejemplo, ya logró una ordenanza eh, para bloquear la zona y declarar Centro Agrícola del Pato. Al declarar los Centros Agrícolas, los 2.000 hectáreas, no puede haber más emprendimientos, ¿me entendés? Entonces eso fue un logro de las organizaciones, y ahora han logrado conversar con el municipio sobre el plan maestro del uso del agua. Entonces a mí me parece que, eh, que, podría, que podrían este, de alguna manera eh, resolver ese problema si ella se acerca a la, a la jornada. Buenísimo, Tito. Todo lo que me está comentando yo totalmente desconocía, por eso eh, te dije que iba a ser un placer enorme poder charlar con vos, porque yo sé que vos estás en el tema, que lo están laburando... Eh, que esa, ese tipo de mesa de diálogo donde intervengan varios actores más allá del de, del municipio y de lo, los productores siempre como nosotros hemos tenido en algún momento acá también en la plata ese tipo convocado es la única de, solución la que, se, que en esa mesa de diálogo se conversen todos los problemas, se hagan una agenda de prioridades, viste se hagan acuerdos, pactos, ¿viste? Eh, yo creo que lograron mucho lo, los productores en la mesa agraria. Ahora lograron incluso el arreglo de los caminos rurales, ¿viste? Que al principio no, no teníamos un problema serio, como todos, y bueno, 10, 10 eh, kilómetros caminos rurales porque la mesa agraria los pidió. O sea, me parece que en ese sentido, si no se lucha... Eh, no se consiguen las cosas y lo están demostrando muchas organizaciones que se logran. Wow, ¿Qué le voy a explicar a ustedes? No? Eh, en territorio del INTA, eh, sí. está trabajando eh, en su prioridad, que es el trabajo del INTA que, que viene haciendo ahí en, en Florencio Varela, en, en Berazategui? Bueno, mira, eh, con respecto a este convenio de Intajaboreche, las prioridades son, como te decía, todos los aspectos al mismo tiempo. En primer lugar, eh, lo que llamamos el asesoramiento técnico integral a los productores. Nosotros estamos laburando, visitando las quintas, trabajando todo lo que es innovación, viste, vos ya sabés, participamos juntos, estamos trabajando en la instalación de nuevas variedades de cultivo, lo que es la, el tema de la batata, de las pesadas que no hay en la zona... Estamos haciendo un, una buena bajando las variedades del de INTA, de semillas, porque las variedades del INTA que se hacen en INTA, la consulta en Mendoza, eh, son bastante competitivas con el híbrido actual que vale dólar, ¿viste? Entonces, este, la idea es instalarlos, lo hemos logrado, incluso hemos bajado una variedad de tomate, UCO14, que acá en Verazategui una pyme lo compra para hacer eh, salsas, entonces generas un círculo virtuoso. Bueno, todo lo que sería, también estamos elaborando fuerte el tema de la, de la maldita papita, el de que es un problema grave, tratando de hacer una, un diagnóstico de, de todas esas cosas, de, digamos, de cuáles son las especies más importantes y cómo tratarlas. Bueno, eso es por un lado, ¿viste? y por el otro lado, que lo que sería las tranqueras para adentro. Tranqueras para afuera, que estamos tratando de armar estas mesas, como la Mesa Agraria del Pato, nosotros alrededor de la periurbana que es la feria de, de, de campus, también juntamos a la gente de Varela, la mesa de carnes que te decía, y ahí bajamos todas las necesidades, viste las de, hacemos derivación responsable a los municipios, y lo que puede hacerse cargo el INTA en la universidad, nos hacemos. Y, y después lo que sería innovación, bueno, lo que te decía, también estamos trabajando el tema de fertilidad, de compost, y obviamente proponemos la transición agroecológica, porque nosotros pensamos que la manera... Primero de bajar los costos, de no comprar más insumos dolarizados, y después los canales de comercialización, cada más, ves más el cliente te pide productos sin agroquímico. Entonces, también esa es otra línea de trabajo. A todo esto, al estar la jaureche, le sumamos la formación de los estudiantes. Tenemos una modalidad que se llama Aula Campo, ¿viste? en donde el estudiante va a la quinta a aprender y el productor. Por ejemplo, en el caso mío, junto conmigo tomamos el examen al, al pibe, ¿viste? Cosa de que el aula sea un ca el campo y el campo el aula. Este, entonces, lo ponemos al productor como profesor, ¿me entendés? Porque ustedes son los que más saben. Y los pibes se van formando como un futuro profesional en la Jaureche con la cabeza para trabajar con el chiquito, ¿viste? Con el chiquito con todo respeto, con el productor pequeño porque tiene poco capital, no porque sea pequeño, es ¿eh? un productor grande. Pero, pero no tiene la cabeza trabajar con el productor periurbano, el profesional actualmente. Y bueno, la idea es que la Jaureche vaya ayudando a esa formación. Entonces... La tarea es bastante integral, por eso te decía, de. además de estar en la jaureche, nosotros tenemos otras carreras. Por ejemplo, ahora tenemos todo el tema salud, estamos trabajando con las salitas, eh, con el tema de, de primeros auxilios en la, en la quinta, que a veces son un problema, Viste tratando también de que otras carreras también complementen eh, la necesidad de los productores. Bueno, obviamente, como te decía, cuando un municipio no da bolilla, arrancamos mejor. Caso de Verazategui. Y se completa mejor este, la agenda de los productores. Los productores te hablan de. En una mesa agraria, en una reunión de una mesa, y bueno, te salta seguridad, te salta caminos rurales, viste, un montón de cosas que hay veces que hay que hacer derivación responsable con provincia y municipio. Por suerte se, también se trabaja bastante bien con provincia. Así que esas serían como las prioridades en el, en el territorio, al menos desde este convenio que estamos llevando a cabo, inta Jaureche. Me parece bárbaro. Acá nosotros eh, eh, no tenemos el municipio en primer lugar como para, para empezar a trabajar. Sí. Eso es uno de los temas grandes. Y por otro sí. lado te pregunto, vos mencionaste la maldita... Eh, papita sí. o el nematodo sí. eh, sí. eso acá en la zona, vos, sabés, vos, vos lo conoces mejor que yo, está sí. minado de, de todo lo que sí. es el, dos, tres tipos sí. de nemátodo y sí. es, es complicado este el tema de la, de la transición porque abajo tenés la, sí. la maldita papita y eso Exacto. Eh, habría que trabajar Exacto. sobre algún pie de injerto y, sí, y sí, después, sí. el trabajo que nosotros venimos haciendo, te comento y después vos me, vos, vos me, me trucas si querés. Perfecto. Estamos trabajando sí, sí. con con la con lo que es el, la, la biofumigación, la biosolarización, sí. eh, lo sí. hice y anda bastante bien. El problema que sí. tenemos es que eh, tenemos un un, pequeño, de, un pecaño, pequeño espacio de tierra donde lo tenemos que super explotar para poder llegar exacto. a los alquileres. ¿viste? Entonces, por eso exacto, me exacto. interesaría mucho eh, si podés sí. eh, contestarme eh, qué se puede hacer bueno. con respecto al nemato. Eh, más me interesaría saber sobre algún tipo de injerto. ¿viste? Mirá, nosotros estamos acá, eh, como vos decís, es complejo cambiarlo. Primero porque... A ver, la papita justamente se cría en el lugar del productor que hace convencional, que pasa el rotobator y deja el sueldo po hecho polvo en invernáculo y encima en el que alquila. O sea, se instala en el lugar que si lo sacás este, tenés que hacerlo de alguna manera que justo, es la, y además en el cultivo de renta que el productor apuesta para tratar de salvarse el año, ¿viste? Entonces es muy delicado dar cualquier solución técnica. Lo que nosotros hacemos es, primero, como vos bien dijiste, ver qué papita tiene. Vos lo conocés a Guillermo Cap, que es el compañero del INTA, es el especialista, nosotros sacamos la muestra y Guille nos dice, bueno, tenés tanta papita de tal especie. Después, obviamente, aparece el tema de los injertos. Nosotros estamos viendo que el mejor injerto que hemos conseguido hasta ahora es el que se hace sobre el revienta caballos, viste, que es, que es una, que es un tomate silvestre, que la, tu tía se llama, creo, también le sí, sí, dicen, sí, los, sí, lo conozco. Los los bolivianos. Bueno, ese es el mejor. Eh, si se hacen, si se hacen injertos con esto, es mejor. Es el mejor que encontramos. Y después, como vos bien decís, el tema de la biofumigación te. Te, te, te para la producción, pero resulta que el demasole creo que se llama así, el agroquímico también te la para, viste vos le pones el mulch negro lo tenés que dejar ahí si, si, si sos prudente, lo tenés que dejar un mes hasta que puedas hacer algo, ¿viste? O sea que también hay un parate en lo convencional, ¿viste? Si querés sacar la papita. Y estamos probando algunos, algunos preparados caseros, ya sea para echar en plantín o ya sea en el lomo, que no están dando muy buenos resultados, el, el, el purín de ajo está funcionando bien, baja baja Por cada aplicación baja un 40% la, la producción, la quema de los cultivos también baja hasta casi 100%, lo que pasa es que si te queda un 1% vuelve a salir, por lo tanto tenés que hacer algún trabajito, y también probamos el paraíso, que también anda muy bien, Todo, es como una batería, entonces después de que hacemos ese análisis con el productor nos sentamos y digo ¿qué querés hacer? qué podés hacer, qué te cierra y qué no te cierra, pero algo tiene que hacer contra la papita y, y por supuesto con el tiempo hay que subir el lomo, viste, hay que tirar materia orgánica, no hay que pasar tanto el rotovator que te queda, porque ese es el clima, el lugar, Les, como que le creas el nido a la papita, viste. hay que meter yuyo, las chalas de choclo, no hay costumbre de meter pasto seco en el invernáculo, pero hay que hacerlo, levantarlo, darle estructura al suelo, eso le complica la vida a la papita, al nematode y aparecen los dicho que se comen los nematodes, desde lombrices hasta otros nematodes, ¿viste? Bueno, digamos. Entonces todo es un, es un, un aparato, pero si lo empezamos a trabajar de a poquito, y se, eh, lo podemos resolver. Por el tema del arrendamiento, por eso te decía la importancia de un municipio. Acá el municipio tiene una, tiene una inmobiliaria municipal que logramos que trate el tema de arrendamiento. Entonces, en el pato está instalada una vez por semana la, la inmobiliaria, van los productores y te hacen los contratos, ¿viste? te ayudan con ese tema, lo cual también es importante la política pública para ir regulando y que no sea leonino eh, el arrendamiento. ¿viste? Este, hoy hay toda una reglamentación que está vigente, por lo menos vos podés con el patrón discutir la reglamentación y después negociás. Entonces... Todo eso, por eso te digo es importante, que si das una solución técnica, sea un menú de ofertas, ¿viste? Eh, a ver cuál te sirve. Y a su vez hay cosas estructurales que necesitas el apoyo municipal, provincial, y si no está, bueno, habrá que ir a pelearla, ¿viste? Sí. No, eh, mencionaste el, el UCO 14, casi digo el UCO sí. 15, porque el sí. UCO 15 nos salió malísimo aquella vez. <risa> sí. El UCO 14. aclaramos eh. que estamos hablando de tomate para los... Tomate, ¿Es tomate <risa> redondo o perita? El UCO es peritas y te lo, eh, se llama UCO porque es del valle de UCO allá en, en Mendoza, donde está Alinta la Consulta. La ventaja del UCO 14, que es perita, es que es doble propósito. Entonces, y los, y es, eh, los productores lo podían vender como fresco y después lo podían negociar para industria. No se jugaban a uno solo para industria. Por eso entró bien el luco 14, ¿viste? Entró bien por eso, porque la, cuando picó en punta la metieron en el mercado, pero cuando cayó vinieron, vinieron a negociar las empresas de, de conserva y llegaron a un precio adecuado. Entonces, meter un doble propósito está bueno, ¿viste? Está, está bueno. Eh, resultó, y ahora, eso lo hizo la 12 de agosto, eh, el, el, el MTE... Del, a la base del pato, y ahora ya lo está lo está haciendo la Unión Campesina de Verazate en la próxima temporada. Eh, y bueno, y llegamos a un acuerdo con el, la pyme que hace las salsas. No te digo para que le vendas todo a él, pero ya tenés como una entradita más, ¿me entendés? Después negociás con el tipo, ¿viste? ¿Es ¿Este de planta determinado o indeterminada? Indeterminado, ¿no? Son determinados, son ah. petizos a llevar a dos guías, ¿viste? Uh -huh. eh, a muchos les resultó más a campo que en invernáculo. Eh, eh, pero en algunos los que lo hicieron más tardío bah, viste, fueron los calores estos machazos de este año que lo pararon en el invernáculo pero, pero también al productor que, que todavía no armó el invernáculo, no tiene invernáculo es un cultivo de renta que te anda bastante bien sí, sí, son petizos ¿es resistente a, a la humedad, por ejemplo? ¿no se parte? ¿tiene alguna eso? resistencia a alguna enfermedad? no me acuerdo, no me acuerdo ahora, sí Alguna enfermedad tiene alguna resistencia. La verdad que no tuvimos ningún problema, ningún problema. resistente Lo llevamos de forma agroecológica, bien. Bien, bien, bien, hay que ir conociendo. Consociado, después, después... consociado con maíz y con flores, anduvo bien. Mm. Bueno, vamos a estar esperando un par de semillitas, pues, ahí si no puede alcanzar así lo probamos, sí, si es doble no, propósito. Sí, no hay problema. Como te decía Silvio... Son muy económicas las semillas de la cooperadora de la consulta y además son semillas que se pueden hacer. Esa es la otra cosa que queremos a meter los productores. Yo entiendo que el, el híbrido carga y está bueno, pero es dólares, ¿viste? Y te, y te demanda cada vez más agroquímico Entonces si vos podés conseguir semilla nacional, y bueno, misturalo y vas a bajar los costos. Y además te quedás con la semilla y la vas reproduciendo. Así que en la zona ya en el pato y en y también lo está lo está usando el, el MT de Florencio Varela este anda muy bien eh, en la zona así que ¿Y no han que, coordinado seguro que hay semillas algún tipo de trabajo con la provincia por ejemplo el lugar de valor agregado que están armando en Gorina que tendría sí, gran sí, sí. capacidad no, no. para sí. hacer salsa y todas esas cosas. Y algo que yo rescaté y que me pareció muy buena idea que haya una cooperativa sí. encargada de llevar a cabo todos sí. los lo valores agregados ahí y que se quede con, sí. un, con, un, con un porcentaje y que lo demás sí. lo devuelva ya con el, el trabajo terminado a los productores para que puedan salir a comercializar sus productos. Perfecto, justamente, mira, con provincia estamos haciendo una chacra nueva, como si fuera la de Gorina, junto con el municipio en el, en el Pato. Pero esa chacra la van a manejar, van a estar trabajando los productores directamente, ¿viste? Y hay una zona donde vamos a hacer una sala de valor agregado complementaria a la de Gorina. Esta va a estar más concentrada en la elaboración de ensaladas eh, o preparados así para quiso o para... Lo que se llama cuarta gama, ¿viste? Las, las, las, las bandejitas. Y justamente lo estamos haciendo con provincia, como complementario con lo que se hace en Gorina. Y como vos bien decís, cada organización, de las, son seis organizaciones que están en la mesa del área del pato, le pedimos que pongan cinco personas que trabajen en el centro de valor agregado y también en la chacra. Así que estamos trabajando en eso justamente, que los mismos productores sean los que. Eh, los que llevan a cabo el laburo y nosotros lo, lo, lo vamos monitoreando y ahí les sirve a ellos, ya sea para, para para la organización, su propia verdura y después tratamos de ubicarla, como te decía, con la ley de góndolas. Eh, es un proyecto, estamos en eso. Ahora estamos en la etapa de capacitación a, algunos, a algunas organizaciones. Uh -huh. Escuchame, Gustavo, con respecto a, a la comercialización en general... ¿Tienen algún, sí. o ustedes con provincia, eh, tienen alguna a, posibilidad de instalar algunos productores en alguno de los mercados que hay en, en Florencio Varela, en Berazategui, en, hay un montón de mercados por ahí? Sí, mira, nosotros, eh, la feria de la Jaureche eh, ya está en mercados bonaerenses, que, que es la Primera Feria Universitaria en Mercados bonarenses Y después, en los puestos que tiene Mercados bonaerense en Berazategui le habilitamos un puesto para cada organización. Hasta ahora, dos organizaciones eh, se prendieron en esa. Eh, sí. Eso es lo que estamos haciendo con provincia, y a eso hay que sumarle, eh, bueno, justamente estamos jugando fuerte con el tema Mercados bonaerense A eso hay que sumarle, que ahora se abrió, y eso le paso el chivo por la radio a todos, se abrió el Mercado Municipal de Ensenada, como sí. ustedes saben, Ensenada no tiene productores, y lo fuimos a ver con los productores para porque están otorgando puestos, digamos, con, pagan, donde hay que pagar nada más que las expensas, un mercado nuevo en el centro de Ensenada, así que les recomiendo que presenten proyectos porque es una posibilidad muy interesante, nosotros sí eso lo estuvimos trabajando con el municipio, con la Jabreche, con el INTA, este y me parece que ese mercado va a ser muy interesante para Ensenada, y sobre todo para los productores de así de cordón hortícola, que tiene un mercado nuevo municipal a muy bajo costo. Así que bueno, sí, eh, la fuerza que tiene provincia es el, el trabajo con mercado bonaerense, y después la habilitación de las pupas, que por suerte este gobierno provincial habilitó las pequeñas unidades de producción de alimentos, las cocinas domiciliarias, como lugares habilitados, y eso fue una normativa provincial, eso es muy interesante y lo estamos aprovechando, estamos tenemos un par de pupas en Varela y esperamos que estos centros de valor agregado que estemos armados eh, se transformen en pupas. Totalmente, sí, sí, hay, hay mucho, recién hablábamos con, con Silvio que los compañeros de, de del cordón hortícola correntino están tirando tomate a la vera de la ruta y eso... Es complicado ponerle que si tenés que traerlo a, a una, a, para hacer un valor agregado acá, se encarece hasta en el flete. ¿viste? Sí. Así que es, sí. es complicado por la distancia, pero acá viendo ese tipo de, de, de, de proyectos, llevándolos a cabo es muy importante. Y sobre todo con el tomate que vos mencionaste, si vos lo querés para industria, eh, a, mi, a mi punto de vista es mejor plantarlo a campo que abajo invernadero, para que salga mucho más firme y con más pulpa, a eso me refiero, ¿no? Sí. sí, sí, esa fue la conclusión de acá de los productores cuando lo probaron, coincido coincido con vos totalmente. Ahora vos fíjate la importancia de hacer polos productivos o chacras situadas en el territorio o hacer un, una, una virtuosidad entre la provincia, el municipio, la universidad, porque... Si eso, eso es lo que tendría que hacer los compañeros de Corrientes, ¿viste? Hacer un, un polo productivo para trabajar los excedentes allá y no, no pensar siempre los, en, los, en los canales largos, lo cual está bien, pero porque ellos no, pero bueno, nos meten el tomate acá cuando nosotros no tenemos. Después nos complican, ¿no? Con la competencia. Sí. Pero me parece que los polos productivos cerca de la ciudad de Corrientes en una ciudad de mucha cantidad de gente, ¿viste? Eh, me parece que hay que generar polos productivos en los territorios, ¿viste? Para que pueda hasta, eh, quedar en el territorio la renta. ...si no se la lleva a los intermediarios... ...y sí totalmente... Sí. Eh, ...algo que me quedó... ...talarando la cabeza... ...el tema del mercado... Eh, ...es una oportunidad... ...que se está abriendo... ...para todos los productores... Eh, ...no solamente... ...de Berazategui... sino también especialmente acá en La Plata... ...donde tenés una posibilidad de... ...adquirir nuevos mercados... Y como vos decís, económicos. Porque nosotros acá en la plata, el mercado de la plata es el mercado más caro de todos. Lo que es carga y descarga, que son eh, esenciales, digamos. Son gastos fijos que uno por entrar ya tiene. Eh, así que especialmente ese mensaje para los productores habría que replicarlo en todas las organizaciones. Yo creo que Tito va a tener la llegada en todas las organizaciones para que se pueda fortalecer y también esquivar un poco lo que es el mercado de la plata, que es el mercado más caro de todo el país. Mirá, la verdad que la, lo que está haciendo acá el municipio de Ensenada es muy interesante. Primero porque te cobran nada más que las expensas y lo que te pide es que des alimento al 30% más barato para los vecinos de Ensenada. Entonces, y además están prohibiendo, lo lamento por los changarines, pero la entrada de changarines, ¿viste? Para evitar esos costos y la misma organización de productores se tienen que cargar de la carga y descarga. Bueno, en fin, la agricultura familiar se puede hacer cargo de esas cosas. Entonces, vos fíjate que es una buena señal para que... La, lo, sobre todo los municipios que no tienen productores, ¿viste? Vamos a pensar en Avellaneda, ya tiene mercado, bueno, Kilo, pero empezar a hacer eh, mercados municipales, este en donde lo, lo que generas es empleo local, o sea, no, no es costo y no tiene fines de lucro eh, un, un mercado estatal, ¿viste? Que piensa tener fines de lucro, sonaste, ¿viste? Entonces se encareces todos los productos. Por eso me parece interesante. Lo que sí sirvió no es para, para flores, es para alimento. pero bueno, eh, yo creo que en algún momento hay que pensar, bueno, ustedes ya tienen los mercados sobre ruta 36 de las organizaciones, pero me parece que que pensar esos mercados locales para flores o los puestos de flores en la feria siempre son muy necesarios. sí, sí, no, nosotros tenemos al lado de, siempre le digo acá a Don Ramos, cada vez que hablamos de temas de mercados, tenemos casi solucionado claro. porque tenemos dos mercados, Exacto. uno al lado del otro, la cual Exacto. si no te gusta la política de uno, te pasa al otro te así pasas que... al otro. Y además, y además cada vez tienen más puestos en feria porque las la flores embellecen la feria, al cliente le gusta ir a la feria, ¿viste? Es importante la, la, la, la, que haya puestos de flores en, en toda la feria. Sí, sí, además estos nodos que están haciendo entregas eh, a domicilio sí. o, o punto sí. específico tienen una salida tremenda lo que es las flores. Hay muchísimos pedidos. Sí. Hay tantos pedidos de flores como también de bolsones, así que... Son muy pocos los que eso, compran bolsones que no te piden las flores. Eso fue un beneficio de la terrible pandemia, ¿viste? Empezamos a vender, eh, nosotros nos pasó eso con los bolsones de la jaureche, que empezamos a ofrecer desde ramos de flores hasta, hasta plantas y todo, porque la gente quería embellecer su casa y eso vino para quedarse, como decís vos, ¿viste? Eso está bien, está muy bueno. Sí, sí, haz algo que un reconocimiento, digo, a los productores acá, eh, por ejemplo, de la plata, que yo siempre hablo de la plata porque de otro lado no conozco, eh, sí, sí. que se ha valorizado mucho, eh, sí. porque antes no teníamos ese acercamiento con los que, con los consumidores. Siempre hemos trabajado nosotros a través del mercado y exacto. al salir en alguna feria específica y no te solamente vendes en el puesto eh, a la larga se te hace no se, no no es rentable. Exacto. Exacto. Exacto. Sí sí sí. Coincido, como dice un viejo técnico del INTA, floricultor, eh, tener una flor no es un lujo, sino es un derecho. <ríe> bueno, todo bárbaro. Gustavo, eh, mencionaste municipio, provincia y la universidad, ¿Nación? junto con el INTA. Sí. Eh, a nosotros acá nos falta una pata, nos falta el municipio. Sí. Eso eso yo lo digo y me hago cargo, Nazario. Lamentablemente Ay. los municipios que no son de, del campo popular no tienen la visión con, con la agricultura familiar. Entonces eso realmente hay que pelearla, viste, porque la, la plata eso es el cordón hortícola más importante del país y uno de los más grandes de Sudamérica. Entonces que no tenga una política pública específica del gobierno local es una gravedad histórica. No solamente no lo tiene en cuenta... Eh... Eh, la zona productiva, sino que tenemos el mercado estatal más caro de, del país, como decía Exacto. Silvio y sin claro. eh, eh, está manejado por, por grandes intermediarios y no así por los productores, tiene muy poco espacio los productores ah, Terrible, terrible. Sí, con lo, Bueno, con hay que Con a, respecto a lo de Ensenada eh, sí, yo estuve ahí fui a firmar un convenio de adhesión ah, bien. en convenio para para los mercados bonaerenses, lo conozco, sí. Eh, ahora vamos a ver cómo hacemos para ir a presentar un proyecto nosotros. Como Exacto, organización, sí, sí. como Nueva Esperanza. Sí. Muy bien, muy bien. Y yo le voy a hacer piquete a seco porque no me, no me incluyó. No, bueno, ahí lo que intenta resolver seco es el tema del, del costo del alimento. Es su primera agenda. Pero no quita que, como yo te decía, cuando esto se dinamice y un mercado funciona, la gente pide flores. Creo que en una segunda etapa habría que ir a conversar. Sí, sí, no, simplemente estaba bromeando. Sí, sí. La verdad que están haciendo un gran trabajo, un gran proyecto. Eh, así que... Sin mucho más que decir, yo creo que tocamos todos los temas principales que teníamos. Pero siempre queda eh, algo, Siempre Gustavo. queda, siempre siempre queda quedan algo, pregunta que, para hacerte. Eh, yo nunca comí un asado eh, okay. con Tito, por ejemplo. Tito, a ver cuándo... A ver, bueno, cuando lo que hacer uno, sí, sí. Un asadito, porque siempre nos bueno, colocamos en bueno, las los reuniones quiero, y decimos... Los quiero, los quiero invitar al primero del de, Día de la Pachamama, a las 2 de la tarde, en el polo en el polo de que vamos a hacer en el, en el pato con el municipio, vamos a pedirle permiso a La Pacha para armar el polo productivo. Y va a ser una gran fiesta con la comunidad boliviana. Es a las 2 de la tarde, el día de La Pacha. Después le paso bien la dirección ahí a Nazario. ¿Va a haber asado? Sí, pero pues, no, no. Es a las 2 de la tarde y está la ceremonia. Así que no sé. Grapa con, grapa con ruda hay seguro, me imagino. <risa> no, eso pega muy fuerte. <risa> Bien, Gustavo, bien, bien. Estaremos, Si podemos, estaremos ahí. Da bárbaro. No te aseguro nada porque voy a hacer todo lo posible, Tito, y la verdad que te doy la gracia. Estoy muy contento de compartir estos minutos del aire con vos. Gracias por tu buena voluntad y también por lo, todo lo que estás generando para el sector. Por toda la sabiduría que tenés y nos comentás. Eh, vos sabés que ya te conozco hace mucho tiempo. Te acordás que un día fui a dar una charla igual... Ahí eh, en la Jaurecha, claro. así que me parece bárbaro y muchísimas gracias y como dijimos hace rato, eh, quedaron muchas cosas por preguntarte, eh, sé que...